Muy bien, estamos de regreso en Fiebre Deportiva, el número uno en deportes y como todos los jueves tenemos la grata compañía de Ariel Núñez. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Riquelme. Buenas tardes a todos los fieles televidentes de este espacio Fiebre Deportiva, el número uno en deportes y como todos los jueves hablando de baloncesto aquí en Fiebre Deportiva, baloncesto que se juega a nivel nacional, local y toda la región, Fiebre Deportiva. Así es, ¿qué tenemos para hoy, Ariel? Bueno, hoy nos visita una delegación de los que es el club, Rivera del Jaya, un club con mucha tradición, con muchos jugadores de altos renombres en diferentes disciplinas. En el baloncesto local Hay una buena cancha, una buena ubicación. Hoy están aquí que tienen su primer torneo de verano que se estará jugando a partir de todas las categorías. Y aquí tenemos una pequeña comisión encabezada por parte de los miembros de la directiva y parte de los jugadores y parte de los mini que mini Benjamín que estarán dando no se cita. Buenas tardes muchachos. Buenas tardes Ariel, buenas tardes a toda tu audiencia televisiva. Eh, Darte la gracia y por la, la oportunidad de presentar este nuestro torneo, torneo aquí. Y nada, a brindar la información necesaria. Háblame de este torneo, ¿El, el primer torneo de verano, a quién está dedicado, eh, cuántas categorías, cuántos jóvenes estarán participando en este evento. El torneo nuestro primer torneo de verano. Está dedicado al licenciado Elvidoloras. Loras. Eh, tenemos cuatro categorías participando, eh, desde cinco, cuatro años hasta veinticinco. Ok ¿Desde eh, de qué, de, de, de qué tiempo va a durar el torneo, más o menos? ¿Qué, qué tiempo? Tenemos dos rondas en la regular una, semi, una semifinal de. 3-2 y una final de 5-3. ¿Y los niños estarán jugando el verano? Los niños jugarán el verano completo. Ok. ¿Y si tendrán alguna otra participación en, en, en el transcurso del evento? O, ¿O si van a incluir la barriada a hacer actividades? Eh, no, solamente tenemos los juegos del torneo. Hasta ahora. Ok, ok. ¿Si hay un mensaje a, a alguien en específico o a la barriada para que apoye el evento? Nada, eso mismo, invitar a toda la barriada que se den cita a nuestra cancha. Visiten la cancha, apoyen a, a los jóvenes, a los niños y nada para adelante. Yo quiero que me pongan las imágenes donde están ellos impartiendo práctica. Ahí están, mira y ni cuántos niños ahí en el Club Rivera del Jaya. Mira, mira eso. Hay más de 50 muchachos. Wow. Todas las categorías, categorías menores, que es la que se deben enfocarse eh, todos los clubes, que es la, el fortalecimiento de lo de. de de este gran baloncete están los muchachos practicando el entrenador José Juan veo a Lala también que ha sido parte de, de este equipo